Hola Géminis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Te doy la bienvenida a este tu espacio de Bio Sabiduría Ancestral Y estamos el día de hoy aquí con este bonus De amor y dinero para ti Con la guía para tu alma Con esta guía que de corazón, desde mi alma Deseo que encuentres respuestas Reencuentres palabras que resuenen en tu interior Para que sepas la forma de actuar, de accionar, y esto expanda tu abundancia, tu felicidad, tu prosperidad. Recuerda suscribirte al canal Géminis, darle like, activar la campanita, puesto que de esta manera vamos a estar presentes en tu vida en cada momento que tengamos una guía para ti y cada que subamos nuevo contenido que nutra a tu alma. Muy bien, Géminis, vamos a empezar con la parte de tus relaciones. Vamos a ver cómo estás en el amor, en tu presente, Géminis, bien. ¿Te sientes un poco...? ¿Te has estado sintiendo en un momento de soledad, Géminis? ¿Y a qué se refieren con esta carta? En tu interior albergas diferentes emociones que te están bloqueando la felicidad, emociones como resentimientos, enojos, envidias, sientes mucha tristeza, Géminis, en la parte en cómo te estás relacionando con la otra persona, porque no te has dado esta oportunidad de ser claro contigo mismo, contigo misma, no dejas que fluyan estas emociones Y hoy te dicen que es muy importante que hables de esta De esta situación en la que te encuentras Que te está llevando a esconderte como en un caparazón, Géminis Recuerda que la comunicación en una pareja es muy importante La confianza Posiblemente sucedió algo eh, en esta relación de pareja que te llevó a sentirte demasiado triste, solo. Te removió algunas creencias de ti mismo, de ti misma, sobre quién estás siendo en la relación o sobre lo que aprendiste sobre cómo es una relación no es como la otra persona no fue culpable en realidad de, de cómo te estás sintiendo solo fue el medio para que puedas descubrir qué es lo que hay que sanar en ti para que reactives ese amor propio cada uno tiene su responsabilidad cada uno tiene responsabilidad de su actuar y es responsable de su vida sin embargo en esta situación que experimentaste esto que está molestando esto que está siendo incómodo en tu interior requiere ser sanado no te cierres Géminis tienes la carta de seguir al líder y esto refuerza justamente te sentías muy pleno en tu relación había mucha comunicación, había brillo, había felicidad, no importaba el tiempo, como que se pasaba de volada, ¿no? Como estos encuentros que tenías con esta persona eran bastante, bastante cómodos, bastante alegres y se iba el tiempo volando. Sin embargo, esta situación de quiebre te está llevando a sentirte solo, te está llevando a sentirte como en esta oscuridad. Y hoy te invitan a hablar de esto que sucedió A externarlo No con la intención de culpar al otro Sino con la intención de hacerte responsable de estas creencias Que ya no te sirven No analices esas creencias Solamente déjalas ir Tú eres una persona de luz Tú eres hijo de ese creador De esa creadora como tú le llames eres digno, digna de amor y el primero que requiere darse ese amor eres tú puesto que como herramienta tienes la laguna sagrada de cabeza y esto nos habla de que la persona que está a tu lado solamente está reflejándote cosas que no puedes ver tú mismo de ti, de tu interior te invitan a hacerte responsable de estas emociones Te invitan a confiar en esta corazonada, en este llamado de tu alma. Para que puedas visualizar y puedas tener esta claridad de tu corazón sobre lo que sí quiere. Para que puedas sanar en ti lo que dolió, lo que lastimó. Para que sueltes y liberes estos resentimientos, este enojo, hay ira, hay enojo reprimido. Y te dice, no lo guardes, sánalo, sácalo, háblalo. Al hablarlo no quiere decir que te confrontes con la otra persona para esperar que o se sienta mal, o se disculpe, o. No, no, no. No va por ahí, esa Géminis. Es habla de la incomodidad que te generó, de cómo tú te sentiste ante esta situación y de qué es lo que estás dispuesto, dispuesta a accionar para que tú mismo sanes en tu corazón estas heridas. Te invitan a confiar en, en este poder superior. Puedes pedirle, de hecho... También se te invita a, a estar en contacto, a sanar tu relación con este padre, con esta madre superior, esta fuerza superior en la que tú creas para que te sientas acompañado. Siempre te acompaña, solo que lo has olvidado y parte de este sentimiento de soledad tiene mucho que ver con, con tu relación con ese poder superior. Y hoy te dicen, no te he dejado solo no estás sola, acércate a mí, pídeme ayuda, pídeme guía, y ojo Géminis, una vez que tú pides ayuda, una vez que pides guía, tu responsabilidad es justamente dejarte guiar, seguir el camino, seguir la guía, si no de nada va a servir y tú seguirás sintiéndote solo, sola, pero va a ser más un resultado tuyo la ayuda siempre está ahí no te resistas a escucharte has estado muy mental y eso te ha impedido escuchar a tu alma, escuchar la música del corazón que te dice no está pasando nada Géminis solamente escucha a tu corazón y sabrás qué camino es siguiendo te invitan también a no resistirte a escuchar a la otra persona y el escuchar es quita todas las expectativas quita todos estos resentimientos para que la comunicación sea clara puesto que con esta comunicación clara tranquila fluida el estímulo que vas a recibir va a ser el empuje para llevar esta relación al siguiente nivel de hecho esta sensación que tú tienes de soledad es como el empuje, el estímulo para que saques tu luz Géminis para que compartas esa, esa emocionalidad esta ternura, este amor eh, esta entrega para que te entregues este es un estímulo esta situación, no la veas como algo catastrófico, no existe la catástrofe, en realidad es una bendición para que tú eleves tu poder interno. El padre, la madre, en lo que tú creas el día de hoy con esta carta te dice, yo estoy contigo hijo mío, hija mía, no pasa nada, puedes confiar en mí, puedes confiar en la vida, puedes moverte en el momento que tú desees, Siempre te acompaño, solo dame, abre la puerta, ábreme la puerta para estar contigo, para estar a tu lado, en ti, adentro de ti siempre. Este estímulo que está representando esta carta el día de hoy es el padre apachando a su hijo, a su hija, reconfortándolo, diciéndole, no está pasando nada, solo escucha, solo libera. Fluye, Deja que salga la emoción Para que puedas Continuar en un camino de, de alegría De disfrute, de gozo Para que cualquier situación Que se les presente Puedan verla desde un punto más elevado En energía, en amor Muy bien Géminis Estás acompañado siempre Por este poder superior Que es tu padre, tu madre ábrele la puerta, vamos a ver cómo andas en la parte económica cómo estás vibrando qué es lo que se te sugiere cuáles son las resistencias que hay que soltar para que esta economía se desbloquee en caso de que esté bloqueada o se expanda aún más a tu beneficio tienes en tu presente el campo de los sueños estás recibiendo diferentes ideas, diferentes propuestas ya sea de negocios o ya sea propuestas para moverte a un siguiente nivel en tu empleo actual y te dicen recuerda que los sueños van más allá de una ganancia material si tú pones toda tu entrega y planeas el planear desde el, visto, desde el punto de vista espiritual, planear es recibe los mensajes, visualízalos, siéntelos y deja que sucedan. Y en este momento, Géminis, estas nuevas ideas, estas nuevas tendencias de crecimiento que estás experimentando es muy importante que conectes con tu alma y tomes aquellas y redirijas tu energía hacia aquellas que le dan paz a tu alma hacia aquellas que con el simple hecho de imaginarte cómo sería el resultado te eleva, te emociona te genera esta sensación de querer ya iniciar puesto que emociona el solo hecho de pensar cómo llegarás a ese término, si, si estás emprendiendo o piensas emprender algún nuevo negocio es momento de hacerlo, de llevarlo a cabo Géminis, no te estanques en una sola fuente de ingresos, expándete. deja crecer tus ramitas como los árboles Dejan crecer todas sus ramas para que el fruto salga por todos lados Y entonces las personas, los seres puedan disfrutarlo también Comparte ¿Has estado sanación del dolor? Vienes de... Justamente... De un momento en el que creíste que ya no había más hacia dónde seguir Y te dejaste, eh, te metiste en esta zona cómoda no era, no era algo que tú quisieras en realidad, que tú desearas Sin embargo, como llegaste en este sentido de resignación sobre lo que ya no veías crecer como con posibilidades de crecimiento. Posiblemente en los negocios hubo algo que te desanimó, alguna actitud de algunos de tus socios o de algunos de tus clientes que te llevó de cierto modo a sentir mucho dolor. Y como si te hubieses escondido y sin embargo, viviste también en este proceso, no lo veas como algo malo, sino como una bendición para que en este proceso de sanación de ese dolor, lo que has visto, lo que has vivido, en este presente has estado recibiendo nuevas formas, nuevas ideas, no te asustes, llévalas a cabo. Lleva a cabo esas ideas. En el empleo posiblemente hubo por ahí alguna circunstancia de alguna otra persona Que de cierto modo dañó tu personalidad, te dañó como esa imagen Pero más que la imagen hacia afuera fue como que tú sentiste que, que hubo insuficiencia y hubo frustración Sin embargo... Hoy te dicen, eso fue para que descubras tu poder interno. No lo veas con este sentido de resentimiento. De hecho te piden sanar este resentimiento que pudo haberse generado. No con la persona, sino contigo mismo, contigo misma. Claro, cada quien tiene su responsabilidad sobre sus actos sin embargo lo que lastimó en ti fue que se removieron como creencias tuyas sobre ti mismo y esas son las que hay que sanar Géminis eres un ser bastante poderoso bastante amado y prueba de ello es que hoy estás recibiendo nuevas formas de generar o de expandir tu riqueza material. Y la herramienta que hoy te entregan, mira qué bonito, te entregan la carta de los detalles de los detalles, te entregan claridad. Y para que tú puedas expandir esta claridad, Géminis, es importante que conectes con tu alma y con los verdaderos deseos de tu alma. no los deseos de tu mente te dicen, los deseos de tu mente están fundamentados en los deseos de una sociedad y de unas creencias que ya no están funcionando en tu vida los deseos del alma son aquellos que te llevan a brillar que te llevan a tener claridad que te llevan a sentir que vas por el camino adecuado para tu vida Y que te generan paz, alegría, emoción Te invitan también a abrirte a nuevos conocimientos, a nuevas formas A volar en creatividad Es importante Géminis que... Compartas tu conocimiento también, ¿ok? De repente has estado en un sentido egoísta de yo lo sé todo y yo me lo quedo, no lo comparto o solamente comparto como migajitas de este conocimiento que poseo. Ojo, aquí te dice no eres el único en el universo. No lo sabes todo. Siempre hay más personas a, afuera que saben más cosas de lo que hoy tú sabes, te invitan a abrirte también a este conocimiento, ok, y para que pueda llegar el conocimiento es importante que compartas también tú ese, este, esta sabiduría que ya tienes con otros, es como si hicieras al compartir, es como si hicieras espacio para que lo nuevo llegue, porque en estas nuevas tecnologías, en estos nuevos conocimientos, vas a recibir el cómo para que tus sueños se empiecen a materializar, para que estas nuevas propuestas empiecen a surtir un efecto positivo en tu economía. Lo importante es que te abras. Esta carta del circo de una sola pista nos habla de un cierto momento en egoísmo que te estás moviendo como para querer retener ese conocimiento que ya posees. De repente sientes que hay vulnerabilidad por esta situación dolorosa que pudiste haber experimentado. Entonces eso te ha llevado a querer guardarte las cosas para ti mismo. Sin embargo hoy te dicen no Géminis no las guardes, esto que sucedió te empujó hacia las nuevas propuestas entonces comparte y ábrete a este nuevo conocimiento porque de esta manera estás limpiando la casa esta tarjeta esta carta la limpieza de la casa nos dice para que lo nuevo entre lo viejo tiene que salir libera libérate de resentimientos, libérate de este conocimiento atrapado que hay adentro de ti, que te resistes a compartir, porque con una casa limpia estas oportunidades que se te están presentando en la vida van a florecer más porque vas a estar abierto a nuevos conocimientos, acuérdate que el Maestro llega cuando el estudiante está listo, ni antes ni después. La pregunta aquí es, ¿realmente quieres que llegue ese maestro, esa maestra, esos guías? ¿O quieres seguir estancado en este momento? Que ya sucedió, que ya no está aquí, y que ya ni siquiera tiene... Tiene esta necesidad de estar en tu presente eso depende mucho de ti Géminis a ti te toca limpiar la casa estas nuevas oportunidades que estás recibiendo de manera, en la, en la parte económica y profesional se van a expandir si tú limpias la casa si decides mantenerte en esta en esta sensación de querer ser el único el estancamiento se va a dar hasta que liberes entonces Géminis en este momento la decisión es tuya vibra desde el amor vibra desde la abundancia no vibres desde la escasez, desde el miedo esto ya sucedió y te mostró parte de ti parte de tu poder ahora te toca vibrar desde el amor, desde la abundancia desde la riqueza desde la apertura y el solo hecho de pensarlo y de sentirlo y de vibrarlo en este momento, Géminis, me genera una paz, una alegría bastante bastante plena. Tengo una sonrisa de oreja a oreja y de verdad deseo que en tu vida, en tu experiencia y en tu camino, así lo experimentes. Que así lo sanes y así lo practiques. Muchas gracias, Géminis. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like. No olvides ver tu... Guía general que ya subimos en días anteriores para que complementes toda esta, todo este conocimiento, todos estos pasos para tu más alto bien, para tu mayor verdad. Gracias.